Bien, una nota que teníamos pautada en la vida anterior, eh, digamos, antes del jueves, habíamos pautado, pero bueno, vimos que iba a mantener este, vigencia, que tenía que ver un poco con esta virulencia que empezaba a tomar el sector de la oposición, digamos, más por derecha. Eh, nos había impactado mucho el tuit este de, que repito, todavía no, no fue borrado, este de son ellos o nosotros, eh, algunos tonos de algunos dirigentes de la oposición, por no hablar de ya. Sí, el tono que venían instalando en la discusión política, eh, el sector más vinculado con lo que se autodenominan como libertarios. Y estamos en comunicación telefónica con Sergio Morresi, el sociólogo de la Universidad General de, Nacional de General Sarmiento, es autor de un libro, creo que es de lo primero que se escribió acá, empezando a ver a esta nueva derecha, como algo más, este como bueno, no, son unos chetitos. Con en guita. 2015, creo que 2015, lo sacaron. ¿no? En sí. 2015, yo no sé si llegan a hablar de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, entonces, de, es ahí. Eh, termina el planteo de Mundo Pro, es bueno, ¿cómo sería el desafío de un gobierno nacional para un partido que hasta ese momento era un partido municipal, si querés, de la capital federal, pero municipal? Sergio y muy buenos días. ¿Cómo te va acá? Pablo Antonini, Sofía Peroni, Robertina Socía Torcho y Manuel Rodríguez, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, a ver, voy a empezar porque habíamos pautado esta nota este, en función de, de lo que venía haciendo antes del jueves, pero te quería por ahí empezar yendo al hueso. ¿Ves alguna relación entre estos discursos y lo que pasó el jueves? Eh, a ver, no creo que sea como están proponiendo algunos. Que el atentado se explique por el clima anterior. Sí, uh -huh. creo que la eh, situación que vivimos, de casualidad no es la de un país estallado, porque, la, porque el. La verdad, no salía. Fue fallido, y solo por eso, porque hemos tenido suerte. Sí, creo que eso, eh, ese estallido que, que, de que podemos estar viviendo ahora, sí obedece a ese clima. Esto, por eso quiero decir, los atentados son cosas que suceden en otros países y muchas veces son este, lo que se este, suelen llamar locos sueltos, locos solitarios. Ahora, que eh, ese atentado este, se produzca en un clima como el que está viviendo Argentina en estos años, hace que la situación sea aún más grave. Uh -huh. eh, el sucede, no, no Y por eso no seguimos armonizando. Obviamente se repudia, obviamente hay que prevenirlo, hay o sea, existen de seguridad, etc. Pero lo que no sucede, sinceramente, en, en, en todos los países es, es el clima de división social, de polarización, de rechazo por el otro, eh, en el cual, si este atentado se hubiera podido llevar a cabo, la situación hubiera sido un país explotado. No simplemente un país que perdió a una, que hubiera perdido una nivel importantísima, sino un país que ganaría. Es esa es la situación en la que estamos viviendo. No una situación donde lo que sucedió como hecho este puntual se pueda explicar, sino lo que nos hubiera podido pasar a partir de ese hecho puntual. Eh, pues estamos, y, y me parece que de la política no toma conciencia de lo que podría estar sucediendo en este país y esa va la eh, Sergio Sergio, No tu... fue una casualidad, simplemente. Es interesante el punto de vista que estás planteando. En el libro Mundo Pro, yo recuerdo, eh, ustedes hacían mmm, como una un énfasis en el hecho de que se trata de una derecha que surge en tiempos donde el discurso predominante era otro, es decir, surge a contracorriente y va... Obviamente está todo enlazado, eh, hay contextos internacionales, hay situaciones que, que se explican también en esos vínculos y en una cantidad importante de dinero y de intereses, pero surge en la lucha por legitimar un discurso eh, que iba a contramano de aquellos tiempos del 54%, en, en tópicos generales me refiero, por ejemplo, presencia del Estado, una cantidad de cosas, eh, mirando todos estos años transcurridos, ¿cómo dirías que está de instalado ya ese discurso que en aquel momento era eh, tal vez subordinado? ¿Cómo está hoy? Digo, ¿lo, lo lograron? <risa> Sería un poco la pregunta. Están eh, trabajando sobre tópicos que ya están, digamos, son incluso más allá de votos, ¿no? porque después la gente vota a veces eh, no necesariamente en línea con los paradigmas esos generales, de lo que piensa el Estado, del libre mercado, o de esas cosas, pero eh, ese trabajo de instalación, además de lo que puntualmente tiene que ver con el odio en esto que estamos empezando a definir y sobre lo que estaría bueno volver, en términos de legitimidad de los tópicos neoliberales, o esto que ustedes llamaron en el libro como neoliberalismo después del neoliberalismo. Uh -huh. eh, yo creo que sí, que obviamente está instalado, y en el lo que intentábamos mostrar era que si bien en, en ese en aquel momento se pensaba que bueno toda la sociedad había rechazado el neoliberalismo si uno miraba con un, un poco de detenimiento cómo habían sido lo, los números de las votaciones veía que no era tan si uno piensa en las elecciones del 2003 y uno contabiliza los votos de Carlos sí. Menem y de, de Ricardo López Murphy en bueno, el segundo y tercer, este, eh, juntaban casi el 45% de los votos. Y eso estamos en el 2003, cuando efectivamente. Un segundo, porque estoy haciendo algo con el teléfono y me salió unos ruidos, perdón. Sí, está. eh, Estábamos viendo si era de acá, no sabíamos. De no, ver. no, no, era yo era que de alguna manera toqué algo. Perdón, los eh, si ciclistas no, si no piensan que en el 2003 ya que la mitad de la sociedad quería efectivamente eh, recuperar eh, lo que había sido en los 90, mientras desde el gobierno nacional se nada. Esa gente, eh, bueno, no solamente la misma, obviamente, el encontró más adelante pero alguien que podía reivindicar eso que había sido en los años 90. De lo que yo creo que a partir de la experiencia del gobierno nacional, de Pro, junto con Alianza Cambiemos, no solo se instaló más ampliamente esa mirada, sino que se habilitaron otras narrativas donde aquello que era marginal, que era extremo, que era muy, muy pequeño, fue cobrando mucho más volumen. Y es es surgiendo de una derecha un poco un poco a la derecha, si también hablamos de un neoliberalismo, después de, de la época neoliberal hablaríamos de una derecha que está a la derecha de, de lo que había antes, eh, me parece que está marcando el tono de buena parte de la discusión pública de un tiempo. Uh -huh. También, a ver, me, me interesaba este ejemplo que dabas, es decir, bueno, uno veía un paraíso antineoliberal, pero... Es cierto, en el 2003 tenías ese 47%, ahora en el transcurso, si uno piensa de la misma manera, el 2011 vos tuviste el 54% del de Frente para la Victoria, y la segunda fuerza con el 17% era el FAP, que no era esta... Hasta Wiener. Era Wiener, sí, con un discurso hasta, si querés, corriendo por izquierda. Y atrás estaba el, eh, Ricardo Alfonsín. Y atrás, bueno, ya no me acuerdo porque ya era muy, o sea, muy bueno, bajo, pero digo, si sumamos 54 y 17 nos da casi el 70% en una postura, digámosle progresista. ¿Qué pasó en cuatro años? Y pasó que, a ver, yo diría pasado muchas cosas. Primero que esa foto del 2011 muy, es eh, muy engañosa. Ajá. Uh, uh, uh. eh, es otra porque había fallecido Mentor Kirchner, había un apoyo que no necesariamente un apoyo al proyecto que, que encarnaba Cristina, sino un voto de, de, de simpatía personal, un voto de recompensa una situación económica eh, pujante que luego del año 2012 eh, dejó de estar y que y además implicaba una unificación de grupos que no siguieron pensando distinto de después de los de, que, que se el frente Renovador. no parece que no me reforma primero el peronismo federal eh, o el, lo, el renovador <risa> y eso implica que se vaya perdiendo esa tendencia a, a capitalizar y a bonificar que es donde fue creciendo pro eh, y eso le permitió por un, digamos a pro convertirse en una alternativa que Lograba agrupar el voto no peronista, incluso progresista, que existe, y agrupar un voto de derecha, incluso peronista. Esa era un poco la, la idea que tratábamos de mostrar en el libro de cómo se iba construyendo un partido. Es que la derecha tradicionalmente argentina era normalmente antiperonista, el trono no era tan. tenía de hecho una construcción alrededor del peronismo de derecha. Sí, claro. Y al mismo tiempo, en tanto que no era el peronismo, porque el peronismo era el, el, el, el imperialismo, lograba también retener votos de centro izquierda, que eran votos no peronistas, que eran de todos votos que eran gente que no quería votar el peronismo de ninguna manera. Aún si el peronismo hacía políticas este, de distintos y de izquierda. Eso fue lo que permitió el crecimiento de PRO primero y luego obviamente eso se profundizó con la alianza también. Perdón, y ahí el PRO, no, no, ¿no se da una situación que incluso al radicalismo, que de alguna manera desalfonsiniz, desalfonsiniza el radicalismo? Bueno, es que el radicalismo se viene desalfonsinizando desde hace mucho tiempo, porque en algún punto el radicalismo, como, como todos los partidos en Argentina, no, no tiene una sola alma. Uh -huh. eh, si uno piensa el radicalismo tradicional en varias provincias argentinas, no era el radicalismo del De hecho, fue un combate que se mantuvo desde los años 80. En aquella en aquella época se llamaba la línea nacional y era el roncinismo bonaerense. Eh, en algún punto, vos te das cuenta que cuando, esencialmente los no roncinismo se suma a... cambio, un que lo hace... ...no... ...unanimemente, hay divisiones hasta el último día, pero claramente impulsada por otros sectores del radicalismo, y dice, bueno... El radicalismo ese no gana, presenta candidatos que no nos sirven y nosotros queremos salvar el poder. Este, entonces, uno a veces se dice: el radicalismo cambió. Bueno, sí, cambió la cabeza, pero esas almas estaban ahí. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, yo no sé si es válido el paralelismo, porque también en el peronismo sucede ¿no? que hay distintas claro. tendencias que han, digo, tuviste un, en los 90. Eh, una línea claramente identificada con ese primer neoliberalismo, después tuviste la otra línea. Eh, incluso eh, podríamos decir que, y antes de Alfonsín estaba Balbín, digo, sí, son, son tendencias que aparecen, pero sí hubo eh, una especie de eh, abandono de algunos conceptos o de algunos tópicos de tipo socialdemócrata, si se quiere, sí, sí, no, que, esto, que eso ya que se desenterró ¿no? incluso hasta en la formalidad, ¿no? y, y pensaba relacionándolo con lo de, que decíamos antes, cómo hasta 2011 la, la oposición al kirchnerismo venía encarnada por ese tipo de figuras, y el gran movimiento que hacen es eh, encabezar y, y así fue desde la elección siguiente hasta hoy con un discurso y un alineamiento claramente posicionado en los tópicos liberales y legitimándolo cada vez más es que claramente no había caso, algo digo. Eh, hubo, una, hubo un momento creo, entre 2009 y 2011 en el que, en el que se disputaba si el kirchnerismo podía ser la izquierda y desde de ciertas posiciones, ya con la progresista de un modo genérico, se negaba eso se no, no, no, y queda como nosotros. ¿sí? El peronismo, es, el peronismo, incluso gente más grita, hubiera dicho, el peronismo es el fascismo. Este, claro. había como una disputa sobre eh, el progresismo. Luego de que, que me dijo claramente que a través de, también de medidas de gobierno, no solamente de discurso, logra ejecutar ese voto, eh, esas líneas políticas, bueno, quedan huérfanas o quedan limitadas a, a lo municipal o provincial y a nivel nacional se van reorientando en busca del poder y en busca del poder el, el espacio que encuentran para crecer no es claramente de una mirada socialdemócrata sino de una mirada demoliberal eh, que es este, de, de centro-derecha eh, puede ser lo más al centro de un gran campo de derecha pero claramente es un otro alineamiento que se da a partir del año 2012. Uh -huh. este, porque la otra vía es, evidentemente, una vía, una vía que ellos ven muertos, que ven Estamos... Los políticos Tenemos que entender también, buscan eso, buscan el poder, claro. ¿no? No solamente defender ideas. Estamos hablando con Sergio Morresi, el es sociólogo por la Universidad Nacional de General Sarmiento. En... ¿Cuánto tiene que ver, Sergio, eh, digamos que estas nuevas fuerzas, tanto el PRO como estos eh, autoproclamados este, libertarios, sean fuerzas por ahí de las ya nacidas en la democracia? Digo, a ver, tanto el radicalismo como el peronismo son fuerzas históricas que atravesaron todos los vaivenes de las intervenciones militares del siglo XX. Estos son partidos que aparecen ya con este, 30... Ya para 40 casi años de, de democracia, donde de pronto ciertos consensos que se habían alcanzado, ¿no? En cuanto a la violencia política. A, a ver, yo recuerdo, ahora me estaba claro, acordando, Decía, Esta es la base y de acá claro, para arriba. O sea, a ver, eh, recordemos cuando se habla de discursos de odio, esto, eh, en el año 2000, yo no sé, bueno, antes del 2010, claramente. Eh, Macri, que era la principal figura, era incipiente, pero era, ya era jefe de gobierno de la ciudad, diciendo, bueno, a Kirchner lo tenemos que tirar del tren para que el país arranque, que era algo que, y mirá que se decían cosas con Menem, con Alfonsín, con Chacho Álvarez, con Cora, todo lo que vos quieras, pero estaba con ese piso. ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que son fuerzas y que también en gran parte sus electores este, son, este, digamos, que generacionalmente no vivieron por ahí las consecuencias de eh, lo que fue la violencia política? Bueno, obviamente yo creo que sí tiene mucho que ver. Hay una cuestión etaria. Claro, sí, sí, sí. Hay una cuestión de gente que no vivió la experiencia y una cierta banalización sí. de la experiencia editorial. Ahora yo creo que eso nos pasa a todos, no importa de qué lado político nos ubiquemos. Cuando uno usa como el eslogan retórico, es válido como eslogan retórico decir, de basura, vos sos la dictadura pero después lo incorpora, en lugar de gritarlo solamente en la plaza, lo usa para los análisis, y ve a eso como una dictadura, también está, en cierta sí, manera, sí, sí. analizando lo que fue una dictadura. Entonces me parece que como sociedad eh, perdimos el parámetro, creo que hay una cuestión etaria, y en eso tenés absoluta razón, pero creo que es algo en lo que la dirigencia política, insisto, uno puede poner más responsabilidad en la derecha, pero yo creo que es una responsabilidad compartida, perdió eso, fue perdiendo eh, eh, parámetros. Uh -huh. Ahora, esos días yo escuché a muchos amigos, colegas, compañeros, eh, que piensan políticamente más parecido a mí, y bueno, lo que dijo López Murphy es inaceptable, ellos son osos. Es algo que se dijo mucho tiempo, y no lo dijo López Murphy hace algunas semanas solamente. Es un rubicón que venimos cruzando constantemente. Y creo que en ese punto, la invitación que hizo el presidente Alberto Fernández, a la medianoche desde el día jueves empezó muy bien Porque era para todos los sectores políticos Hay que desescalar esto Incluso, aunque uno sienta que la responsabilidad Está más en un campo que en otro Todos tenemos que participar de esta desescalada sí, eh, A la hora de la, me cárcel, la dejás... no puedo decir La responsabilidad le corresponde a ese sector En una, una vida mucho mayor que a otros sectores Eso estoy completamente de acuerdo Ahora, ¿cómo lo arreglamos? No es diciendo, ah, la culpa es de ese sector. Sin, digamos, parece que tenemos que hacernos un poco cargo todos. Uh -huh. eh, lo, lo, lo digo, entiendo que esto es doloroso, pero si no hacemos cargo todos, esto no va para Ahí me la dejás picando respecto a lo que, al menos por mi parte, es la última pregunta porque eh, se viene un, hay un después de esto, que lo hablábamos antes en el programa, tiene que ver con a ver si ahora sí se habilita el debate respecto a eh, legislar o impulsar eh, determinadas cuestiones respecto a cuestiones de que tienen que ver con la responsabilidad social a la hora de elaborar discursos, por lo menos por quienes tienen cierta este, visibilidad, que también se liga con la propiedad de los medios y con las plataformas. Bueno, tiene un montón de aristas, pero que eh, hasta hoy viene prácticamente clausurada desde antes de empezar, ¿no? Lo decíamos más temprano. La Defensoría del Público saca un manual de recomendaciones para hablar de Malvinas. Ah, el gobierno quiere manipular el coso. Sacan un observatorio para los llamados discursos de odio o una, una iniciativa para regular. O, o trabajar sobre responsabilidad, rápidamente se salta la yugular diciendo ah, esto no se toca, no es debatible, cualquier intento de, de, de debatir estas cosas es un atentado a la libertad de expresión, bueno, parecería, hablábamos de que hay una convocatoria este jueves, que están haciendo el INAIS, la Defensoría del Público, que tal vez algunos que tienen mucho miedo a quedar presa de esas tapas ahora se animen un poco más, que se abre una posibilidad de eh, reabrir estos debates y ver si canalizan en legislaciones o en o en algo. ¿Cómo la ves? ¿Es posible más allá de decir esto que decías recién? no Bueno, pongámonos de acuerdo y comprometámonos más allá de apelaciones a actitudes individuales o colectivas. ¿Faltan herramientas que puedan intervenir en esto desde la legislación, desde algunos lugares? ¿Qué características deberían tener? ¿Cómo la ves? mira eh, nosotros tenemos, como la mayor parte de las sociedades, eh, las relaciones que sí. sancionan ciertos discursos, eh, los discursos racistas, la ecología de la dictadura, eh, son cosas que consensuamos que podían ser sancionadas. Eh, herramientas legales hay para sancionar discursos que, este, digamos, incitan al delito, etcétera. ¿Hacería aplicar las salvadas. existentes, entonces, en tu opinión? Eh, lo que nos hace falta es un consenso político para, efectivamente Respetar y, y, y, en caso de no respeto, sancionar. Es decir, bueno, pues se pueden crear nuevas leyes más específicas, etcétera, y se puede, pero no creo que ese sea el, el, el, el tema de debatir. Y, y de hecho, creo que es problemático porque ahí abrís una caja de Pandora uh -huh. en el sentido de este, cómo se tipifican, cuál es de odio y cuál es meramente polémico. Eh, me parece que es meternos en un terreno que no va a ser. este como usted en las cosas, no distaría de ser el ideal. Uh -huh. Más bien pensaría en cómo se convoca a, a actores que sí participaron del repudio a, a lo sucedido, que sí están preocupados, eh, y, y, y, y junto con ellos tratar de aislar a sectores que, que, que sí existen, que yo creo que están muy radicalizados, y los es que queden efectivamente aislados y impotente frente al avance de un cierto consenso. Uno puede lamentar los consensos a que, que se perdieron en estos años. Y hay que lamentarlo. Pero la manera es cómo se reconstruyen. Ah. No ah. se reconstruyen diciendo la culpa es tuya. Se reconstruyen volviendo a convocar a sectores con los que se desacuerda profundamente. Y estoy bien que se desacuerde profundamente. Pero con los que sí se puede consensuar un marco de convivencia política y social eh, más normal. Sí. Eh, Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo porque esa bala no salió disparada. Estamos haciendo la oportunidad de decir, si desescalamos ahora, comenzamos a desescalar. Obviamente nos produce de, de, de, de, de, de, de, de la noche para el día. Creo que este país puede efectivamente llegar a un nuevo consenso. Que no será quizá el, el mejor posible, no será el que imaginamos, pero un consenso que nos permita una convivencia social y política más sana. Insisto, yo no descreo que haya sectores que tienen más responsabilidad en, en esto que, que otros. Y sin embargo, aún los que sienten que no, que, que no tienen responsabilidad, tienen que descargar también. Eh, eh, es algo que, que, que suena medio, medio sonso, pero me parece que es la única salida que tenemos. Si, si no consensuamos nuevamente pactos de convivencia, y eso implica decir, bueno, mira estos usos ya no son aceptables. Y si se, y si se dan, por eso la previa, porque esos signos sí tomaron en una situación horripilante, y cuando se dan, se sancionan. Y se sancionan, políticamente primero, por el rechazo de los do, de las dos grandes coaliciones, y también se, se sancionan, inclusive con multas, por ejemplo. Eh, creo que este tipo de consenso sí está de canción en nuestras manos, porque yo lo que vi el el jueves, obviamente, también vi las excepciones, hay gente que no repudió, y sigue sin repudiar, pero también vi incluso repudios que hasta no esperaba. Sí, no esperaba, sí, sí, sí, es sí, cierto. Sí, sí. sí, y también como una forma, como decías, de aislar, a ver, saber que por ahí se va a convivir con estos estas coaliciones más de derecha que van a hacer gobierno, quizá de aislar a los, los más radicalizados, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la es la tarea que podemos darnos, obviamente de decir, no, pero yo lo que quiero es que no vuelva nunca más, bueno, mira, va a pasar una democracia alguna vez te ganan, te, te ganan. Sí. Este, no, no, no, no. Sobre todo cuando suceden cosas, suceden cosas como una pandemia, como una guerra, y este, se vienen con una situación ter terrible como la que la que estábamos viendo ya desde antes de la pandemia. Entonces, eso es este, una situación muy curiosa porque, y otra vez, perdón, dos minutos más para recuperar la cuestión hectárea, no solamente porque, obviamente, la mayor parte de la gente que vive en Argentina hoy no vive la dictadura, no tiene memoria de la dictadura, sino yo diría, hoy, un porcentaje muy importante de la Argentina, casi la mitad, tampoco tiene una memoria política de lo que en los 90, uh -huh. ni lo que fue la recuperación de comienzos del siglo XXI. Claro. So, su, su, su, su memoria del kirchnerismo son los últimos años del kirchnerismo cuando la situación económica se está desmejorando Y su memoria posterior es una promesa eh, durante el gobierno de Maxi que fue fallido en términos económicos, y de un gobierno enfrente de todos que también es fallido en términos económicos. Entonces, no hay un compromiso de las generaciones más jóvenes con ese sistema que no está dando ninguna respuesta a nada. Sí. Me preocuparía mucho que no se trabajara, se puede fallar, pero hay que trabajar en recuperar a un cierto consenso de convivencia. Sergio, eh, clarísimo todo y bueno, será hasta la próxima vez. Bueno, una vez solamente. Hasta luego. Hasta luego. Sergio Morrosi, doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, uh -huh. eh, docente de la Universidad Nacional del Litoral, se especializa en el estudio del liberalismo, el neoliberalismo y las formaciones políticas de derecha en Argentina, es autor, como decíamos, junto con Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti, del libro Mundo Pro.